¿Qué pasa compitruenos? Hoy, como bien estáis viendo en el título, se ha anunciado una nueva tera incursión de 5 estrellas, en este caso, y vamos a analizarla porque es más interesante de lo que parece. Así que, sin más dilación, ¡Vamos! A darle callo. Pues venga, vamos a ello. Entramos en la sección de noticias de Escarrete Púrpura. Y como veis, ha salido una nueva noticia ahí con una exclamación de color rojo: que son las nuevas tres incursiones de Blissy. ¿De acuerdo? Vamos a entrar para echarle un ojo. Y hermanos. No estáis leyendo nada. Esto es increíble. Ale, aparcado. Editando el vídeo en directo, compañeros. Maravilloso. Prepárate para vivir momentos felices con Blissy. Yo lo dejo ahí. Que cada uno coja lo que quiera. Teralitos y Caramelos experiencia a Tutiplen, hermanos. Como no podía ser de otra forma, ya sabéis que Blissey es un Pokémon que siempre se ha utilizado para farmear un montón de experiencia. Porque este Pokémon está loco, o sea, literalmente loco. En este caso va a ser para... Caramelos, experiencia y teralitos, que es algo de lo que escasea todo el mundo porque al fin y al cabo conseguirlos es muy pesado. Hermanos, es vuestro momento para dedicarle unas cuantas horitas y farmear todos los teralitos que queráis, ¿de acuerdo? Eh, del 24 de marzo al 26, es decir, el mismo periodo que la segunda incursión de Deciduay van a ser simultáneas, así que bueno, pues mmm, farmeáis un poco a Deciduay, farmeáis un poquito a Blissey, aunque ya os digo yo que os va a rentar más Blissey, imagino. Son de 5 estrellas, pero bueno, pues veremos qué recompensas nos da. No creo que nos den en este caso especias ocultas ni nada por el estilo, sino principalmente los caramelos y los telalitos. Blissey aparecerá más a menudo en teleincursiones, habrá ejemplares de distintos teratipos, no es que sea teratipo Hada como en la imagen, no, no es necesario, habrá de todo. Así que prepárate muy bien antes de plantarles cara. Además, al derrotar a Blissey conseguirás, pues eso, caramelos, teralitos... E incluso podrás cruzarte con un Blissey super feliz... Que te otorgará aún más teralitos de distintos teratipos. Madre mía, es que es un trabalenguas esto. ¿Qué otros Blissy, Chicos, este Blissey super feliz a mí me mosquea. Sinceramente, ¿por qué? Porque este Blissey perfectamente, este Blissy super feliz... Podría tener un emblema especial... Ojito a esto, no ser un Blissy cualquiera, sino tener un emblema especial. O dos, ser Shiny. Hermanos, podría ser, no sé si es que le habrán subido, digamos, el porcentaje, digamos, para encontrar a este Blissy super feliz, porque como sea el porcentaje normal entre incursiones, ya te digo yo, que no lo vas a encontrar. Pero este Blissy super feliz puede o ser Shiny o tener un emblema especial también, eh, digo, con información extra que no nos hayan dicho, además de darnos más teralitos y más caramelos, que eso ya nos ha quedado claro, ¿de acuerdo? Eh, no hay mucho más información aquí de la, digamos, lo que sería la información oficial, nos han dicho que son de 5 estrellas, sin más, ¿vale?, la duración del evento, y te explican qué son las teleincursiones. incursiones, por si todavía no te has enterado, pero creo que esto ya lo tenemos bastante claro. Así que, para completar el vídeo, lo que yo os traigo es pues qué Pokémon creo yo que son los más interesantes para reventar a este Blissey, que puede tener cualquier tipo, ¿de acuerdo? Así que, bueno, a ver qué podemos hacer. Pues aquí tenéis, chicos, los tres Pokémon que para mí son los mejores para reventar a Blissey. Obviamente Blissey pues, puede tener del teratipo que sea, pero bueno, sabemos perfectamente cuál es su set de movimientos. Y como veis, obviamente son tres Pokémon atacantes físicos, porque Blissey tiene una defensa física... Que yo me río, o sea, es que me parece una vergüenza. Por mucho que se quiera tirar, yo qué sé, eh, rizo defensa, que sinceramente es que me río. Por tanto, os he traído tres que creo que han funcionado muy bien en todas las teraincursiones. Uno sería Iron Hands o Ferropalmas en castellano, que es un Pokémon brutal con unos stats increíbles. Otro, King Gambit y el otro, Anihilate. Estos Pokémon los he traído, digamos, para cubrir todas las posibilidades de teratipos. Y seguramente muchos de ellos ya los tenéis vosotros farmeados de otras 3 incursiones. Si no los tenéis, los podéis conseguir en mi servidor de Discord porque los estaré repartiendo como siempre, que es que me canso de repartir, hermanos. Aunque es verdad que para Deciduay no repartí, repartieron mis repartidores, no yo. Así que eso que le agradezco a mis repartidores, que son unos cracks, hermanos. Meteros en servidor de Discord que están repartiendo día y sí día también. Y ahora sí, vamos a ver los Pokémon son muy sencillos, son, digamos que los sets los he puesto un poco genéricos porque tampoco había mucho que poner, danza espada para bustearte, volteo cruel, puño trueno le puedes poner, defensa férrea para chutarte aún más puño drenaje para recuperar vida este Pokémon tiene un set de movimientos brutal, ¿vale? así que, bueno, tampoco hay mucho que decir digamos que lo importante es que lo lleves eh, con la naturaleza firme, me voy a poner un poquito más arriba para que se vea, creo que se ve bueno, es firme, ¿vale? me corto y da igual Digamos que tiene el ataque subido. Y muchos Eps en ataque físico y en vida, que es al fin y al cabo lo que hace falta aquí, ¿no? Luego tendríamos aquí en Gambit con eh, el ataque de siniestro. Le puedes poner ataque de, de. de acero, defensa férrea, danza espada, malicioso. Entendéis un poco al final cómo va, ¿no? Lo bueno que tienen. Tanto King Gambit como Annihilate es que tiene la habilidad competitivo. Y hermanos, Blissey, por alguna razón, podría bajarnos alguna estadística. Ya sea porque nos tira el ataque este de agua nuevo, el agua... El chilling Water este que se llama en inglés, no sé cómo se llama en español. Nos puede hacer malicioso, nos puede hacer un montón de ataques que nos dropeen stats. Y eso nos bustearía mucho más nuestro ataque físico, ¿no? Aunque, hermanos, tenemos corpulencia, tenemos chirrido, tenemos danza espada y tenemos defensa férrea para countearle por completo y por supuesto todos los Pokémon a nivel 100 pues porque al fin y al cabo es una inter inter inclusión de 5 estrellas y a nivel 100 la vamos a pasar, yo creo que, volando y bueno chicos, si se os ocurre a vosotros alguno, dejádmelo en los comentarios que creo que sería interesante para que los demás lo tengan también en cuenta y poquito más. Y hasta aquí el vídeo chicos, espero que os haya gustado y que reventéis el botón de like, apretad ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en los próximos vídeos. Chao Chao